¡Hola gente! ¿Qué tal? Yo soy la Gina Letina y él es Gio, que está... Hola Ahí está Gio Y el día de hoy les vamos a traer el Whisper Challenge Acá de tirarme todo malito. Uno de nosotros escuchamos música o algo para... No poder escuchar a otra persona y la otra persona dice algo para hacer si sí, es que la persona que esté en sus rodillas tapado Yo creo que ya saben cómo funciona el dice. juego ¡Ya! ¡Vamos a empezar! Let's go. Yo creo que tienes razón Debemos escribir las preguntas ok, no vamos a empezar, vamos a escribir las preguntas las preguntas no, vamos a escribir las frasecitas para poder tenerlas a la vista como no tenemos audífonos así que te cubren la oreja vamos a ser bien rústicos, no, antiguos y estamos con los audífonos acá pero para extra cobertura voy a taparme los oídos ya, empezamos ¿cuántas patas tiene el gato? ¡eh! otra vez Ch ¿cuántas patas? Eh, espera, espera <risa> ¿chimpancés? <risa> <risa> <Apuérate>. <risa> ¿Cuántas patas tiene el gato? Oh my god, no te he nada. ¿Cuántas? ¿Cu Ay, espera, espera, no grites, no grites, no grites. ¿Cuántas? ¿Ya? Patas. ¿Cuántas pasas o cuántas manzanas? Tiene el gato. ¿Cuántas? ¿Cuántas manzanas? Gato? ¿Cuántas manzanas? ¿Cuántas pasas? Tiene el gato. ¿Culantro? ¿Cuántas matas? creo que ya perdí sí tibo le gusta salir al parque. dime con las justas para qué tibo le gusta salir Ti al parque. timoteo con las justas tibo le gusta salir dime, al dime dime dime dime no y otra vez otra vez otra vez tibo le gusta salir con las justas al parque. para qué <risa> del inicio del inicio ya una palabra, palabra por palabra Tivo ¿Ah? Tiempo Le Tiempo Le Es Gusta Justo Salir Sale Al parque Al baño <risa> <risa> <risa> <risa> No? No! Oh my goodness! Claudia Claudia Se come se come, eso yo entiendo, no sé, muy fácil. Claudia se come los mocos. ¿Sí era eso? Sí. Es que yo sé que él le molesta. Él me molesta con eso. Siempre. Siempre. Tengo Coges la, la, la razón. La. ¿Siempre coges la razón? Está gritando. ¿Siempre coges la razón? Yo tengo que tapar mi oído por ella. ¿Qué? Yo siempre. Tengo. Yo siempre tengo la razón Ay, pero no, amor, tú estás escuchándome ¿Qué? Sí ¿Sí eres ah? Sí, pero yo, no, yo ni siquiera <risa> Voy dos, ¿ah? ¿eh? Es que en verdad no cuenta con la divina, pues como Ya, que una más Una adivinación Quiero viajar a Canadá ¿Ah? Quiero viajar a Canadá ¿Clave de la araña? Quiero viajar a Canadá ¿Qué hora es? Quiero viajar a Canadá Oh my, no te entiendo, ¿qué, qué, qué? qué? Quiero viajar ¿Giovanni es? A Canadá otra vez, te quiero mucho No, no, no, no, no. palabra no, mucha, por palabra No, no es por... no, no por... no, no palabra por palabra, no, así no fue el ah. juego no, no Una palabra, una palabra, una palabra Quiero Pelo Ya, no <risas> Dios, pelo era, quiero viajar a Canadá. Yo creo que, Ay, esa, que ver. Esas, esas dos era muy fácil y sí. el, el, el volumen era muy bajo. No, yo no te escuché. Ah. Yo leía tus labios. Fácil. Sí, obvio. Yo leía sus labios. sus labios. Hablas tan duro que me duele el oído cuando gritas. I'm sorry, baby. Ya, yeah, yeah. perdóname. Al final. Pero dime qué es lo que yo, qué yeah. es lo que tú decías. La primera era cuántas patas tiene el gato. Ah, Esa no fue súper raro le gusta salir al parque. Oh, Claudia se come los mocos de Ya, yeah, eso sí le sabía. Tú, pues, Claudia se come los mocos. <ríe> sí, porque era ah, obvio. Como si, como, entonces, yo siempre tengo la razón, obviamente, ella lo adivinó. ¿no? Obvio que yo siempre viajar, tengo. Quiero viajar. No, <ríe> no yo, yo siempre tengo la razón. Quiero viajar a Canadá. Yeah. Esta ya, está es muy difícil. No, o sea, eran cinco palabras máximo cada uno. Mira lo que ella tiene, tiene un guión ahí. <risa> bueno, yo sí no te, no te escucho nada. Ya, yeah, estamos bien. Perfecto. No sé qué dijiste. Ya, vamos a empezar. Ay, qué chévere. Ya. <risa> yeah. Ah, la primera es: ¿Qué? Okay. Mm. Unicornios. Unicornios. De otra vez: Unicornios. Beetlejuice. <risa> es que yo, como lo veo y me sonrío, va a ser súper difícil. Ok. Unicornios unicornios. Oh, ve la Unicornio. ¿Con nosotros? Unicornios. I don't know what you're saying but you look really cute. Obviously. It's like don't you understand unicornios. Sí. No sé. Okay. Unicornios de tres cabezas. ¿Es la primera todavía? Sí. ¿Es en serio? A Un ver. Unicornios. Ya, voy, Celosos. voy a exagerar para ella. ¿eh? Unicornios... Curiosos. Unicornios.. <risa> Curiosos. <risa> Unicornios... De... d De. Te. De. De. de. de. De. Tres. Texas. Cabezas. ¿Texas? Otra, otra, otra. Ya, esa ya fue. Muy difícil. Era unicornio de tres cabezas. Segunda. Los ogros. El coco. Los ogros. Something. Conozco. Los. La primera. Los. Wow guau. Wow. What? Los. <risa> Los. Los. Los. Losos. Los. Ogros No No sé cómo mi madre entiende you. Los <coughs> Ogros Closet. Son Sí está difícil creo Como Cebolla <risa> Ya no voy a entender nada <risa> Ok otra Bueno Gio va a ver Todo lo que escribí porque Porque le parecía muy difícil <risa> Tienen los oídos horribles <risa> <risa> Bueno Ya El testigo de okay. ella es Si yo gano es fuck, Que ella se tiene que comer ají ya, sí, y si yo gano el día de escucharme cantar Frozen En verdad ese reto no fue muy buena idea hacerlo, no con esos audífonos Porque en serio me he terminado doliendo los oídos y me siguen doliendo ¿Como que, ¿Cómo te duele? Me duele, por dentro Ya, vamos a empezar, ok El maquillaje es complicado El maquillaje es complicado El maquillaje... Espera <risa> Que está el maquillaje es complicado. ¿A um, ti te gusta? El maquillaje. ¿Qué te diga? El maquillaje. <risa> el maquillaje. PZ. Oh my goodness. Otra. ¿O quieres intentar? ¿Ese es el próximo? No. Oh. ¿Quieres otra vez? Sí, sí, el próximo. Ya. <risa> yeah. Las. Las. Salaborias. Las aguas. Zanahorias. Las yeguas. Zanahorias. Las yeguas. <ríe> Zanahorias. Lenguas. Zanahorias. Las lenguas. Zanahorias. Las. Zanahorias. La Claudia. Zanahorias. Sí. Si. sa ¿La está? La. La. O. Dia. Otra. Zanahoria. ¿No? La. No. Tú que nace. No <risa> bueno, no puedes adivinar las zanahorias. Tampoco el maquillaje, que son palabras que usamos a diario. ¿Maquillaje? ¿Dónde está el maquillaje en el auto? Hoy <risa> día, justo dijimos eso. La que te parece fue el maquillaje. Iba a decir es complicado, pero ni siquiera llegaste a él. Como que yo te decía él, él, él? Ella me dice. Así tú me hablas ¿eh? así, mira. Porque, porque tú, tú eres tan baja, no, ni siquiera veo tu lengua Tu, tu dientes te tapa la lengua Pero tú no me dices nada, fe Dile a decirle el, el El No hay dientes, uno así oh, En <ríe> okay. resumen, en estos no sé cuánto tiempo como está estado acá En verdad perdiendo el tiempo Es que yo creo que no somos tan buenos en hacer los taxis y estas cosas No, yo creo que Nos mejor Nos gusta improvisar ser. Sí, improvisación es, es mejor. La mejor Y bueno, pues como él perdió, vamos a poner la música de Frozen No encuentro el original, no entiendo por qué ¡Suéltalo! ¡No! ¡Suéltalo! Es déjalo, de... <risa> ¿no? ¿Cómo es? ¿No es así? ¡Libre soy! ¡Libre soy! Ya voy a poner la versión de Demi Lovato Pero la Demi Lovato no me molesta, pues Let go. ¡Ay, eso es chévere! No se sabe palabras. No se ve las. I Yeah, novia, que no me la sé. Esa que me encanta. Okay, can I just say something crazy? I love crazy. All my life had a series of doors crazy. in my face. And then suddenly I'm up into you. I'm just thinking the same thing. Club so is open <laughs> Lo me do I mean it's crazy. I, I mean it's crazy. It's crazy. What? <laughs> Sandwiches. That's what I was going to say. I never met someone who thinks so much like me. Jeez. Did again! Our mental sincration. Get off the one. Oh. <laughs> Can I say something crazy? Will you marry me? Oh. Can I a okay, anything new crazier? Yo no me la sé pues. Ese fue el challenge fallido de hoy, para variar. El challenge fail. El challenge fail, como siempre. Espero que les haya gustado. Igual tenemos... Mucha comida. <risa> Igual tenemos todavía tags y sugerencias que nos han dado, challenges y así. Pero si tienen otras ideas o si hay uno que más quieren que hagamos sí o sí la próxima semana, déjenlo en... <risa> Déjenlo en el área de los comentarios para poder hacerlo y poder disfrutar y divertirnos con ustedes. Ahora sí, eso es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado. No sé, ¿qué que Nos vemos en el vlog de mañana. <risa> <risa> ¡Chao!